Vamos a necesitar harina, agua, cúrcuma, una fresa con lombarda y un poco de bicarbonato. Para hacer el color blanco vamos a coger una cucharada de harina, vamos a echarle un poquitín de agua y removemos. En función de la cantidad de agua que se le eche, la pintura va a quedar más espesa o más líquida. Para hacer el color azul vamos a utilizar una col lombarda y bicarbonato. La col lombarda la he cortado antes, la he puesto a hervir y unos 10 minutos y como resultado he obtenido esto. Que como podéis ver es un color violeta. Colamos el caldo de, de la col lombarda y añadimos un poco de bicarbonato. Lo que hará que el líquido se vuelva saciado. para el color amarillo, añadimos cúrcuma y un pelín de agua. removemos y aquí tenemos el color amarillo para el color rojo como hemos dicho antes vamos a coger una fresa vamos a partirla en pedazos pequeñitos la ponemos en un colador y. Con ayuda de un tenedor, vamos a ir estrujándola para que suelte el jugo. Vamos a coger un, un poco de esta pintura blanca. Un poquito del jugo de la fresa. Removemos. Y voilà. Aquí tenemos nuestro rojo.